Mucho de lo de Tempo, eh, sí, gracias a Dios, el Buda Family, el álbum de Tempo... Eh, de hecho, en el disco de Tempo Game Over, Ajá. el último track, es un instrumental mío, que se hizo por una competencia para que los chamoyitos rapearan, que eso fue, ya se, estaban cerrando ese disco, y yo conocía Tempo en casa de Playero creo, con Buda, y después de eso llegaron a mi estudio un día y pegamos a trabajar todo lo que fue el Buda Family y toda esa era que fue el Dura, el Rap, y, y tú sabes, eh, para ese tiempo tempo, estaba repartiendo, ¿sabes? Repartiendo pelera ¿sabes? Era la época de la guerra y, y obviamente esa exposición ayudó mucho y, y a que la gente conociera, tú sabes, porque yo, yo podía hacer reggaetón, pero había tanto productor de reggaetón que yo en verdad dije, me apasiona más el rap, aparte que yo rapeaba. Uh -huh. Me quité porque en verdad no me gustaba cuando me, no me gustaba. Pero le metíamos. Todavía hay un par de cosas por ahí. El que busque va a encontrar por internet. Y, mano, le eh, me metíamos al rap. Antes de eso, hubo un álbum que se llamaba Tropical Storm. Que fue el primer álbum completo que alguien me pagó para hacer un álbum. Yo sin saber nada de esto. Y es un disco clásico, mi hermano, de hip hop y de rap unos chamacos de Isabela, durísimo, que se llamaban Tropical Storm, como que ese grupo. Eh, bueno, hemos hecho gracias a Dios mil cosas, con Tempo obviamente fue gigante todo lo que se hizo. Hasta ¿Cuál es Tempo? Que... ¿Cuál es el tema más icónico que, por ejemplo, que uno disfrutó de Tempo, eh, tú hiciste? Óyeme, con Tempo producimos muchos temas, y muchos fueron colaborando con él, porque Tempo tiene muchísimas buenas ideas y también tiene muchas ideas de producción. Eh, pero icónico así, amén, amén de Tempo. Okay. Amén de Tempo completo, <risa> produje yo, porque wow. habíamos hecho el Buda Family y ellos habían hecho, ido perdón, a trabajar en otro estudio y recién regresando, esa canción salió el primer día que nos vimos que volvimos a trabajar. Y te voy a hacer un cuento que nadie sabe y no creo que nunca lo he contado. Antes de Amén, yo había producido un álbum que me contrató DJ Eric, que era el álbum de MC Ceja, Boricua State of Mine. Completo lo grabé y lo, y lo produje la mayoría yo. Y ese ritmo de Amén, yo en realidad lo había hecho por una canción de MC Ceja. <risa> Y mira la vida, le, le cambió ese. Tempo, cuando Tempo pegó a cantar, dije, papi, seja eh, eri tranquilo, que voy a hacer otro ritmo. Eh, y, mano, de ahí salió ese tema, que fue grandísimo, pero antes de eso, el tema de, Boric de Boricua en Guay, los temas de, Go de Go Fadel. El eh, Boricua en Guay, tú, tú dices, eh, yo, contra, yo contra todos ustedes. Sí. el sí. tema me encanta, es uno de mis es, temas. Eso, por el Legálgora. Eh, más para más dinero, tú lo hiciste. Sí. El, familia, eh, no. Los títulos yo soy malísimo, yo me sé como siete de <risa> de <risa> canciones. Sí, porque el family DINERO tú dices, es de Cofade, sí. donde sale el piano, donde, sí. donde sale... ¿Tú, tú, tú? Sí, <risa> Boricua, Boricua, Boricua en, en New York, que es de ese, de ese tema de tempo también. Todos los temas duros, duros, de que, que le tiraba a todo el mundo y que rompieron. Eh, Amén, y después hicimos el álbum de tempo estando en la cárcel, que era por la Orquesta sinfónica de Londres. ¿Cómo se logra eso, Eko? Porque un productor, ¿sabes? Como tú de rap eh, y de diferentes músicos, eh, en diferentes tipos de música, llega a ser una fusión tan increíble. Y yo vi el, el video en el documental. El documental y todo está esto. buenísimo. Sí, en el documental se ve que tú lo enseñabas hasta por un celular a, a tiempo, como iba quedando. Sí, y tiempo, Tempo es, tempo, ¿sabe? tempo tiene una mente musical y, y creativa bien consciente. Y está pendiente de todo, aún estando preso, estaba encima de uno como si estuviera ahí en el estudio, en ese proyecto que hicimos, tú sabes. Eh, eso de la sinfónica fue, tú sabes que uno empieza a hacer un ritmo y le empieza a meter violín y cosas, y dice, diablo, esto parece una película. Wow. Pero lo llevamos literal a una película porque grabamos la gente que graba las películas, porque la orquesta sinfónica que tocó ahí es la que tocaba en Harry Potter y los de Rings. Y lo grabamos en el mismo sitio con el mismo tipo que grabó los de Rings. Eh, y se hace, se hizo todo ese arreglo, gracias a Dios mano eh, Es complejo. Ahora yo repetí la fórmula con Yankee en el tema que hicimos para contra el cáncer, yo contra ti, hace como dos, tres años. Eh,